¿A ¿No nada que decir? Que lo que hicieron es que se entreguen. Pero fue, ¿Por, porque ¿Por qué te vinculan eso? a ti, entonces, también? Pues que yo andaba, pero no fui yo que disparé. Nada. ¿Quién disparó? Pues que, fue que disparó y le quitó la pistola. ¿Y usted andaba con ellos? ¿Usted, ¿cómo, todo, todo, con motor, con ellos? ¿Manejando motor? Yo andaba en el medio. Pero, bueno, cuando era, andaban atracando, entonces. ¿Cuál fue el objetivo del, del hecho? ¿Cuál fue el objetivo? Cuando ustedes vieron a la gente, ¿qué pasó? ¿Cómo lo ubicaron? Yo no sabía que la policía, nada. Fueron ellos que hicieron eso. ¿Pero el objetivo era atracarlo? Yo no sé, porque fueron ellos que hicieron eso. Cuando tú saliste con ellos, ¿tú sabías que era asaltar personas que iban.? No, a yo no sabía, nada. ¿Y entonces? ¿Y qué te dijeron ellos, entonces? Ellos me dijeron. ¿Qué te dijeron ellos? ¿Qué te dijeron ellos? ¿Eh? ¿Qué decir entonces a las autoridades en este momento? En que me ayuden, que ellos saben que que okay yo... Ángelo, a las a la actas, a tú participaste de ese asalto junto con él.